Hola, ¿cómo estás? Soy Pablo, y en este vídeo vamos a ver el ingreso en prisión de un interno. Bueno, antes de nada voy a hacer mención a la normativa que regula el ingreso, tanto los detenidos, presos y penados, dentro de un establecimiento penitenciario. Para ello, nos vamos al reglamento penitenciario, artículos 15 y 16. Haré mención también a la ley orgánica, en el artículo 15. Y, si tenemos que citar una instrucción haríamos mención a la 1 barra 2005. ¿Vale? Como comentaba anteriormente, un interno puede ingresar en prisión en calidad de detenido, en calidad de preso, o en calidad de penado. Detenidos y presos, hablamos de internos preventivos. Penados, hablamos de internos sobre los que ha recaído una sentencia firme. Una sentencia es firme cuando ya no puede ser atacada por ningún medio. Es decir, ya no puede ser recurrida. Un detenido ingresa en prisión por eh, diversas órdenes que pueden ser a través de una orden judicial de detención. El ingreso en prisión en calidad de detenido también puede venir por una orden de detención de la policía judicial o del ministerio fiscal. En calidad de preso, como veis ahí en el esquema, solo puede ingresar un interno cuando haya un mandamiento de prisión y el mandamiento de prisión únicamente puede ser emitido por la autoridad judicial. En ningún caso el Ministerio Fiscal puede decretar un mandamiento de prisión. ¿vale? Eso en las cuentas tipo muchas veces nos lleva a confusión. Y en calidad de penado ingresaría cuando haya una sentencia firme. Como comenté anteriormente que no puede ser atacada por ningún medio. Pues bien, vamos al ingreso de los detenidos. Como os comentaba anteriormente, podría ingresar un interno en calidad de detenido por orden Judicial de detención, sería la, la autoridad judicial el que decrete el ingreso en prisión. Esta puede provenir también de la policía judicial y, en tercer término, a través del Ministerio Fiscal. Lo que tenemos que tener en cuenta es que cuando la orden de detención procede de la policía judicial, tienen que constar cuatro circunstancias: ¿vale? delito imputado, que se haya a disposición judicial. Datos identificativos del interno y plazo máximo de detención. Que tenéis que computar el plazo de detención no desde el momento que ingresa en prisión, sino desde el momento que es detenido por la policía judicial. Puede darse el caso que este interno sea detenido hoy, por ejemplo, a las 10 de la noche e ingresa en prisión pues a las 3 de la mañana. Bueno, la fecha que tenemos que tomar en consideración a efectos del plazo máximo de detención, sería siempre la fecha en que es detenido por la policía judicial. Esta es una práctica muy poco común a día de hoy, porque los internos normalmente ingresan, ingresan en los calabozos de la policía o la guardia civil, se ponen a disposición de la autoridad judicial, y este decreta, o bien mediante mandamiento de prisión o mandamiento de libertad, si ingresa en la prisión o si por contra se pone en libertad. ¿Vale? sí que se da en algunas circunstancias con carácter excepcional esta detención por orden de la Policía Judicial e ingreso inmediato en prisión, ¿vale? En el caso de la detención proveniente del Ministerio Fiscal, deben constar dos circunstancias, las diligencias de investigación y el plazo máximo de detención. Pasa lo, mi lo mismo que vimos anteriormente, es decir, ¿desde cuándo empieza a computar la fecha de las 72 horas? En este caso, desde el momento en el que es detenido por orden del Ministerio Fiscal. No desde el momento que ingresa en prisión. ¿vale? Después, todo esto lo veremos en vídeos posteriores y lo enlazaremos con los artículos 22 y 23 que tanto nos confunden del reglamento que es la puesta en libertad de detenidos y presos y la escarcelación por fal falta de legalización. ¿vale? ¿Qué, es esto? ¿Qué es esta legalización? Legalización es el trámite que realiza el director en el momento que un interno ingresa en prisión y para legalizar la situación pues qué necesitará necesitará o bien un mandamiento de prisión emitido por la autoridad judicial o un mandamiento de libertad vale para ello el director se pone en contacto en este caso con la autoridad judicial 24 horas, en el plazo máximo de 24 horas desde el momento que el interno ingresa en prisión ¿Vale? ¿Qué pasaría si un interno que ingresa en prisión en calidad de detenido no recibe el mandamiento de prisión o el mandamiento de libertad? Pues que el director, al vencimiento del plazo máximo de detención, que en este caso sería de 72 horas, procedería a ponerlo en libertad. Todo esto que estoy comentando hace alusión al artículo 15 del reglamento y tenemos que mencionar también el artículo 16 que regula el ingreso voluntario, y en este caso hablamos tanto de penados como, no, como de no penados. Cuando hablamos de no penados, hablamos tanto de detenidos como presos. ¿Qué pasa en este caso en concreto? Tanto el ingreso de unos como otros, hay que solicitar la legalización, es decir, ponerse en contacto con la autoridad judicial para que legalice ese ingreso en prisión. Si no se recibiese en plazo, pasaría lo que comenté anteriormente se procedería a la puesta en libertad, o mejor dicho, a la escarcelación, en este caso del interno, por falta de legalización. ¿vale? El ingreso voluntario, ahí hago mención también a la instrucción 1-2005, que regula todo el procedimiento a seguir. Si un interno no va eh, documentado adecuadamente, fijaros que el reglamento nos dice que podrán ser admitidos aquellos internos que en el momento del ingreso no eh, acrediten fehacientemente esa circunstancia para, o, esa, eh, ese, o no lleve consigo todos los trámites legales para poder ingresar en prisión. Entonces aquí nos tenemos que remitir a la ley de enjuiciamiento criminal y nos dice que solo y en este caso el funcionario levantará un atestado y este atestado será remitido o será elevado al director y el director lo elevará. A la, a la autoridad judicial en este caso. Digamos que este es un trámite en el cual el funcionario hace las funciones de policía judicial. Es decir, se procede a levantar atestado de su ingreso en prisión y la posterior legalización. Y para ello, el director, por los casos establecidos reglamentariamente, pues se pone en contacto con la autoridad judicial para proceder a la misma. ¿vale? Si no se legaliza la situación, lo que comentábamos anteriormente. Aparte de esto, veis ahí también el hecho de ingreso eh, de extranjeros que eh, tienen derecho a notificar a autoridades diplomáticas o consulares su ingreso en prisión. Pero esta voluntariedad, es decir, el hecho de que se notifique a la autoridad diplomática o consular debe recabarse por escrito del interno extranjero, es decir no es obligatorio, no puede eh, la administración actuar arbitrariamente y comunicárselo a dicho consulado o autoridad diplomática. ¿vale? Hacemos mención a las internas con hijos que en todo caso tienen que ser menores de tres años, es decir, desde el momento que alcanzan los tres años no podrían estar con sus eh, madres dentro de la prisión y nos dice que el director admitirá en un primer momento a las internas que ingresen con niños menores de tres años y nos dice que, eh, en este caso, siempre y cuando se acredite debidamente su fideación y que el ingreso en prisión no entraña riesgo para el menor. ¿vale? También podría darse la situación que este niño eh, menor de tres años lo tenga en el exterior. Entonces aquí ya sí que interviene el consejo de dirección a la hora de autorizar el hecho de que el niño conviva con la madre en las unidades de madres. Bueno, esto haré un vídeo a continuación de las eh, internas con hijos menores de tres años, porque a veces nos confundimos en estos aspectos. No es lo mismo el momento en el que ingresa el niño menor con su madre, que ahí es el director, o tal como lo dice el reglamento, la dirección del centro, tendremos que entender siempre a la figura del director, y otra cosa bien distinta es que recabe el menor del exterior. ¿vale? Bueno, espero haberos ayudado con este vídeo. Si os gusta, dadle a like aquí en el, en el YouTube y compartid el vídeo y podéis seguirme en redes sociales, eh, Esfera Penitenciaria, Esfera Oposiciones, Funcionario de Prisiones 2020. Sin más, me despido de vosotros y os envío un cordial saludo. Chao, chao.